Nuestros hijos no se pierden en la calle, se pierden en la casa. Hay una frase que dice, cualquiera puede ser progenitor, pero solo un verdadero hombre merece ser llamado papá. Ser padres requiere que asumamos una responsabilidad, un compromiso. Hay una historia que dice que un señor les pedía a sus dos hijos que lo ayuden en el trabajo del campo. El señor sembraba maíz y durante las vacaciones de sus hijos les pedía que de lunes a sábado vayan a la chacra para que colaboren y los domingos se los dejaba en libertad para su recreación. Así que todos los días los muchachos trabajaban mañana y tarde. Cuando los vecinos pasaban por la chacra siempre veían al padre trabajando junto a sus dos hijos. Entonces en cierta ocasión un hombre se le acercó y le dijo Vecino no seas tan malo. Esos muchachos deben descansar. Por algo están de vacaciones. El hombre de campo se detuvo un momento y le respondió. Amigo mío, yo no estoy cultivando maíz. Yo estoy cultivando la vida de estos dos muchachos. A veces en el mundo de los negocios, los empresarios construyen la herencia, pero no forman a los herederos. Dejan casas, carros, terrenos, negocios, pero no dejan un legado. Entonces los hijos se pelean entre ellos y todo termina en una crisis familiar. Falleció el empresario, fallecieron los negocios. Si queremos hijos con mentalidad de progreso, tenemos que reconocer que el maltrato no es el camino. Además usted debe tener muy en claro lo siguiente. El objetivo es educar, guiar, inspirar, orientar, corregir, no maltratarlos o golpearlos. Se dice que hay dos tipos de padres. Padres Jefes y Padres Líderes. Si eres un Padre Jefe, tus hijos te tendrán miedo. Pero si eres un Padre Líder, tus hijos te tendrán respeto. Miedo y respeto no son lo mismo. El miedo es sumisión ciega, es desconfianza. En cambio el respeto es una consideración digna. El respeto es inspiración. Las Escrituras dicen, Instruye al niño, y de grande no se apartará de su camino. También dice, y vosotros padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Atención a lo que dice. Dice criarlos en disciplina. No dice golpearlos, no dice castigarlos, no dice maltratarlos. La disciplina no tiene nada que ver con la falta de empatía, con el abuso y las obligaciones. Por eso la disciplina no puede ser obligada sino inspirada, promovida y ejemplificada. Disciplinar no es golpear para que nos hagan caso. Disciplinar es corregir, es despertar el respeto por los compromisos, la palabra y por uno mismo. La base de toda familia es el amor. Sin amor no hay respeto, sin amor no hay confianza, sin amor no hay nada. ¿Qué es lo que más pueden necesitar nuestros hijos? pues el amor de sus padres. Puedes darle todas las cosas. Puedes darles muchas cosas, pero, sobre todo, dales tiempo. Puedes comprarles toda la tecnología del mundo, pero si no juegas con ellos, si no los escuchas, si no ríen juntos, serás un padre ausente. He aquí algunos de los consejos que desde la psicología se sugieren para los padres. Número uno, no hagas todo por tu hijo. Mejor prepara a tu hijo para que le pueda hacer frente a todo. Por eso a tu hijo tienes que fortalecerle la autoestima, que ellos crean que son capaces de lograr lo que se propone. Número dos, respétate como padre o madre. El respeto que sientes por ti mismo como padre o madre, influye mucho en el respeto que tus hijos sentirán por ti. Ellos no te deben de tener pena o lástima, te deben tener respeto. Usted como padre no es empleado de ellos, ni estamos para cumplir sus caprichos o hacer las labores que ellos deben hacer por sí mismos. Por ejemplo, ellos no tienen que ayudar en la casa, ellos tienen que hacer lo que les corresponde, porque esta también es su casa. La familia es un equipo y ellos no ayudan al equipo, ellos son parte del equipo. Número 3. Deja atrás la visión de ser un padre sacrificado. O una madre que sacrifica su propia vida por la de sus hijos. Libera a tus hijos del sentimiento de culpa o de la creencia de que tú te has sacrificado por ellos. Que ellos sientan que lo que has hecho, lo has hecho con amor. Como padre o madre, no abandones tus sueños. Organízate, ve la forma y ve tras ellos. Porque ese ejemplo será el que inspire a tus hijos a que ellos también vayan tras sus propias aspiraciones.